Y nuestro país está de fiesta y es que Mary Lady Paulino consigue medalla de plata olímpica. Un gran orgullo para nuestro país y es que Mary Lady Paulino ha conseguido la plata olímpica y ha presentado en los olímpicos de Tokio una de las participaciones más excitantes que ha conocido República Dominicana en los últimos años. Ella es la plata del 4x400, la carrera de relevo, que le dio al país su segunda presa en esta justa. Pero también la sensación del momento en el deporte nacional. Y sí, también la sorpresa, la más agradable de todas, otra plata. La atleta... En, en un comunicado, la alcaldía señala que... ajá La atleta ganó... Sobrada, su primera eliminatoria llegó el, en primer lugar en su grupo con el tiempo oficial de 50.06 segundos. Fue el lunes 2 de agosto cuando gol golpeó fuerte y avisó su, pre tu, su presencia de sus intenciones aventajadas a la, a la estadounidense Waldelin Johanna, ¿verdad? 50, eso, es, es, esa medida que yo, yo no sé leerla mucho, 50.93 segundos, los atletas van a entender, y a la, y a la holandesa Laika Clavel, 51.37, el miércoles 4 de agosto vino su segundo gran aviso, volvió a ser líder con el tiempo 49.38, siendo el segundo lugar entre los mejores ocho tiempos registrados en las tres semifinales, que se celebraron ese día. Wow. La atleta que representó a República Marilene Dominicana. y Paulino. Eh, sí, porque además, ahorita Ahorita tú me estabas señalando un párrafo <ríe> que no era y ahí, yo igual, <ríe> divarí un poco ahí, pero estamos hablando ahí del atleta que el país amaneció con eso y eso no hay cuenta que no se haya referido a, a esto que pasó con Marilene y Paulino, la atleta cocola de nosotros que quedó ganó medalla de plata, ¿verdad? Sí. Y, y, y muy dura ella, eh, con su Biblia en mano y ese tipo de cosas. Muy duro, muy duro. Felicidades a ella, Marilene y Paulino, otra representante en, en el atletismo. ¿Eh? Señores, y llegó el otro más codiciado, el más esperado, el más aclamado. Papá Tarima. ¿Cómo es eso, el otro? ¿Eh? Cuidado. Hola, señores, buenas tardes. Bienvenidos a Sosobroso y a los muchachos, dan la bienvenida. Y un dato que vamos a referirnos en cuanto a Mary Lady, que muchas bendiciones a toda su familia y a ella, que nos dio la plata que vale oro. ¿Eh? Es una plata que vale oro para todos nosotros. Dios es mi esperanza. es el mensaje, si lo, si lo buscan por ahí, en el tenis, Dios es mi esperanza. En el tenis, en el tenis, Rafaelito, Rafaelito ahí qué Dios mío, va a ser que uno ¿Qué? se muera aquí. Dios es mi esperanza. Es decir, que esta joven fue con toda la fe del mundo. El, todo el que se encomienda a Dios logra su objetivo. Y esta es la primera medalla de muchas. ¿Me entiendes? Porque el que entiende de, de, de, de estos juegos... Hasta una bronce que usted gane. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Son demasiado. Juegos olímpicos, olímpicos. Mundiales. mundiales. Es. Esa plata es lo último para ella. Un año corriendo los 400 y ya tiene una de plata en el mundo. En el mundo. Con un año. Eso, eso, eso deja mucho que decir. Cuando claro. ella tenga 4 o 5 años en esa categoría de los 400, sí. la primera en lograr eso. ¿Eh? Sí. Y, y, y viene de un pueblo... ¿De dónde viene, viene ella? ella de Nisao. De Nisao. De Nisao. Don Gregorio de Nisao. Don Gregorio de Nisao, ¿dónde La es? gente de Los Guerreros. Vladimir Guerrero. Los Guerreros. Los Guerreros, Vladimir. Es que ella gente viene. Gente atleta por ahí, mucha Pobre. gente atleta. Sí, pero yo pero, quiero resaltar algo y espero que mi amigo y hermano Luis Abinader cambie la monotonía de, de, de que estos atletas eh, sean los más pobres del barrio. Ya anunció que le va a dar 8 millones, me parece, por la, sí, por la plata, 8 millones. Y hay alguien que le va a regalar una casa. Sí. Bien, ¿Sí? bien. es decir, que estos atletas, eh, mi, atención Ministerio de Deporte, atención Ministerio de Deporte, estos atletas, porque eh, el que en atletismo, así como esta joven. Pasan el día entero. El día entero. Eh, eh, o sea, en, en un complejo. En un complejo. No sale, no sale. No sale porque es su vida. Entonces, antes lo asimilaban al ejército para poder cobrar. Para poder cobrar un chequecito. Sí. una sí. vaina. También. también. No tiene, pero ya eso tiene que cambiar. Usted tiene que, que hacer algo para que esos atletas eh, Ya practican moderadamente. Hace y, varios y años. Claro, están y, practicando se, y, y se bien. cuiden mejor. Pero en los años de atrás. No había ni dónde practicar, pero ya ellos están practicando eh, como gente decente, como dicen. Y sí. ahora el Ministerio de Deporte va a aplicar lo que es... Eh, Indemnizaciones claro. buenas para tu atletas que se... Que se, que se Yo falle, sé señor. que esa familia, esos 8 millones, no lo van a acabar, porque son personas humildes y se ven que no hay... Claro. Usted tiene como... A, a, hay una que le dan unos chelitos, acaban con todo. Ya son personas sabe. creyentes de la palabra, ustedes ya lo han... Lo han visto ahí, son personas humildes que lo que van es a arreglar su casita, a, a vivir, su bien, casa, a, vivir como, bien. a ponerse cómodos y, y ayudarse entre sí, porque los hermanos estaban eh, eh, locos con, cuando vieron que estaban eh, compitiendo, que ya ganó. Estaban de alegría. Usted ve que parece que se llevan bien ellos, sí, sí, sí, la familia. entiende sí. Y cuando estos jóvenes salen, no importa el que pierda, eh, uno participar es un logro. Es un logro participar. Usted califica entre a nivel mundial, porque usted está ahí es un logro. Y hay muchos atletas que lo han logrado, por ejemplo, recordemos también el caso de Rugelí Santos, que fue Rugelí, otro atleta sí. que lo, que lo logró una, en una ocasión, no sé qué qué pasó con él, si sí, sí, se le indemnizó, si, sí. pero recordemos que en un momento también hubo protesta porque unos atletas, eh, varios atletas de, de ese grupo que fueron vivían en, en, en, en escasos recursos el caso y, no, y feo, y, y, casa cayéndose. Se el le da, feliz, me parece que se le da visa eh, para estudiar becas sí. también porque se le ve la humildad. No es, y eso de la beca, agregar que la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña Unfu informó que el viernes ofrece una beca completa y un reconocimiento especial a las ganadoras de los Juegos Olímpicos del 2020. Sí, se sobresaliendo ella, la, la joven. ¿Y qué queda tiene ella? ¿Qué queda? Ese dato de su edad. Se le ve con una muchachita, ella jovencita, 19, 20, ¿verdad? Y no así, pasa como de 21, 21. No, pa, no 22. pasa de, 20, de 21 ella, sí, una muchacha Le, le queda oh. un futuro muy, muy grande a esa joven. Y yeah, es alta, en sí. En cuanto a, a su deporte. Sí. Una guinea. De la que hay que sí. salir de abuela, montanar. abuela, ¿eh? <ríe> y esta joven, la que ganó en primero, tiene los mejores números mundiales. Bienvenido, Villalona. Hola, saludos, Se peló Villalona. Se peló Villalobas, <risa> gracias a Dios. Hoy no iba bien con, ahora. Con, puede... con miel berbero. Lo que quiero que ustedes topen aquí es el nivel de vida ¿Ah? que esos atletas aquí viven. Que, sí. Y van a brillar para allá. La mamá de esa muchacha no tuvo ni televisor para verla ayer. Sí. Ah. Uy, qué bomba. Tuvieron sí. que llevar una televisión, así es. La de Miguel Guerrero ¿no? sí. le regaló una televisión para que le la quise. La, la de, la de, Bahama, la de la Tiene un teteo. Y no, y, y no pueden... La de Bahamas no, eh, la sueltan aquí en un teteo como policía y no se puede escapar ninguno. No la agarra que todito. esa mujer corre muchísimo. corre no, mucho. Esa mujer corre pero mira mira la, la pierna que esa mujer tiene. Era alta ella. Y... La única teta que vi con la bandera con la, con la Biblia. Con la Biblia, con la Biblia. Sí. ¿eh? Claro. Se ha perdido eso no está repitiendo que... Porque... lo que se ha dicho aquí. ¿Okay? está <ríe> repitiendo. <ríe> ya dijimos eso hace rato. No vengas tú a querer. Sí, porque. <ríe> Porque, eh, no, no, no, no, no todo así es, así es, son, son pobres, pero ya, gracias al Ministerio de deporte y al gobierno, eso se va a solucionar. Ah, ah Dios, ¿y solucionar. Adiós, eso? Dale Hay ocho, 8 millones. Millones. Pues, hey, Y supe, hey, y se informó, y se informó Yo llamar que... a los cobradores, espérenme allá, mami, llame a la gente, que no espere allá, no yo llegue. ¿Eh? 21 añitos, tío. 21 Oye, años, jovencita. Ah, pues está hermoso, Villalona, Ah, lo bendiga, está bonito. sí. No, oye más, porque no, él no escuchaba bien. ¿tú? Ah. Oye, eh, Hay un supermercado cuyo nombre no vamos a decir aquí porque si no tendremos que mandarle la factura. Yo sé que ellos no van a, a responder. Hay un supermercado que va a darle 20 mil pesos mensuales gratis de compra. Al mes durante un año. Sí, eso eso es bueno. A cada Por eso es que seguimiento. O sea, imagínate, o sea, imagínate cuando. Ya a los tres los meses. <risa> ya a los tres meses van. Sí. Va que el dueño no está aquí para firmar el vale. Sí. Que tiene que volver ahorita. Sí, eso hay es sí. que darle seguimiento. y sí, pero seguimiento. hay algo que yo quisiera que el gobierno tome en cuenta. Y es que a los atletas que no ganaron ningún tipo de medalla se, se le haga gratifico. algún tipo de remun remuneración. Claro. Porque un esfuerzo muy grande. compitieron con los mejores del mundo. Y hay que averiguar si no tienen casa, claro, si están comiendo, si tienen familia, claro. si los hijos estudian, para que tengan que... ¿Qué hicieron? Mayor, ¿Qué, ¿Qué malabar hicieron para irse? Exacto, porque pues, claro. cuando ven a ver, motivamos más, ¿eh? Motivamos más a los atletas, que no se sabe si un atleta de eso dejó la casa empeñada, porque eso se ha dado los casos. Tienen pues que empeñar claro. la casita, papá. Los pa, que perdieron pa, tienen, tienen que recibirlo con orgullo. Y a, y a ver si cogían alguna cosita apretada, para que eso no... Sí, claro, porque ese... No y nunca el... Sí, antes sí, antes pero ¡Eh! Pero mire el atleta de aquí. ¿A dio el apartamento. loco no le dio el apartamento, mi loco. No <risa> no, no sabe, va a saber, no, no sabe. ¿Y hay millón? hay millón sí? millones millón sí, le millón. Ustedes son yo datos es, históricos, yo no ustedes es el odio, no es el odio, sí. ¿Quién? ¿Vamos, vamos a traer yo a chismi no loco es. aquí para que nos hable de, de eso. Eh, hay que traer chisme. yo lo voto sí. la tarde, ahí en el, en el Ramón Aperdomo, ahí el a, a de aeróbico ahora. Cuando no bueno, me voy a parar yo a, a hablar con él para pa decirle que, que, que hablo, para que venga a hablar un poco, ¿verdad? Sí. Lo, lo voy a invitar, lo voy a invitar. Eh. Hey, pero viene luego. <risa> venía, venía como en quinto lugar. ¿no? Venía como en quinto, la mujer sí. grande. Eh, diga 3. Sí. Ahora la cabalente es una vikinga, mira, esa no la alcanza a nadie. Yo amo. <risa> <risa> es un motor ya para el cuidado. <risa> oh, no, la la tercera alcanza tercera, nadie, hombre. es norteamericana. <risa> Que es norteamericana ella eh, de la bahama no la no, tercera norteamericana la... ella tuvo dio a luz a un hijo o sea ella estuvo embarazada hace un tiempo o sea y está en un tercer lugar cuando se supone o sea que ya en ese tiempo se considera que las mujeres ya están en el retiro verdad porque ya no es lo mismo pero llegó a un tercer lugar o sea eso es destacable claro, esa carrera, claro. ¿no? no hay muchas jovencitas ¿Eh? no ese, ese nació ¿Qué, qué, qué, qué. se nació ese nació con una energía sí, a correr ¿eh? a correr los leyes no, mira y, y ese pueblo inmediatamente ganó el tiro todo el mundo las calles ese no pueblo argumento. ahora tú no hay un blanco ahí junto Moreno Coco. ahí no tú lo... <ríe> <ríe> ahí Cocoa, ahí son cocolos ahí gente humilde. en Bani el único pueblo donde es blanco después de ahí todos son negros Allá y mestizo claro en Baradona, en Baradona, en Baradona. Eh, para una los plátanos son grandes ¿con qué seguimos?